Buongiorno, cari amigo, da Paulo. El giorno de hoy, un bellísimo entrenamiento, Como podete guardar, esto no es una pista ciclabile. Voy a mejorar tus condiciones físicas, voy a meterte en forma. Ahora debes hacer este entrenamiento que he portado. Pero hoy, solamente cinco ejercicios. Chicos, ejercicios que lo repito tres vueltas. Eh, por ejemplo, voy a, voy a iniciar con el jumping ya, voy a hacer el 50 voy a hacer el 50 burpees voy a hacer el mountain climber eh, squat sit up para el abdomen todo estos ejercicios ejercicio, lo repito tres vueltas. Eh, vamos a, a iniciar en eso vamos a, a movernos un poquito mover un poquito, le brazas, le brazas, le brazas. avanti en dietro, mueve un poquito el colo lentamente destra, sinistra yu, su JU SU Debo hacer un video de, de flexibilidad lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer en estos jornos que tengo un poquito más de tiempo porque debemos estar siempre flexibles no siempre todo rígido así como robo podemos ser más personas más flexibles Ok, voy un poquito las brazas muevo las brazas Muevo las brazas ok me piego me piego y salgo me piego salgo me piego Salgo nuevamente, me piego, salgo, me piego, salgo. Ta ta ta ta. Muevo un poquito el pie, de, muevo un poquito el pie, de, muevo, muevo, muevo, una piccola corsa, corsa, corsa, corsa, corsa. No Estoy en pista ciclable, pero ya hago que rayunje el, el video y no vengan la gente a, a montar en bicicleta, luego van la, la preferencia. Hidrátate, hidrátate. Que vamos a sudar. Vamos a hacer el, el ejercicio continuo. Pa pa pa pa pa. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a iniciar eh, nuestro entrenamiento completo para meterte en forma eh, con el jumping ya. Vamos a hacer 50 jumping ya. 50 jumping ya. Ok, prepárate. 3, 2, 1, vía. 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 1, 2, 3, due, tre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estos son ideales para las personas que están aquí iniciando Ok, nuestro próximo ejercicio. Vamos a hacer el meso burpee. Meso burpee. Meso burpee. Vamos a hacer la cosita. 1, salto. 1, 2, 3, 4.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 6 7 8 9 10 ok vamos a hacer ejercicio con la bracha próximo próximo guardate abro y largo que la espalda posicione más 1 2 3 4 5 6 7 8 10 in più 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10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 8 9 último 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 uh, Ah. climber, adiós que voy a hacer voy a hacer escuote, toco a terra guardate, 3 abro, esta me subo la espalda, toco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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, va a, venir por, va a venir 30, va a venir 30, 30, cual continúa, abdomen, abdomen, abdomen, abdomen, ok, no mola más, no mola, Cita, cuatro, cuatro. ok, planta con planta planta con planta ok, eh, si sí va 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dieci, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, ultimo dieci, All. uno, due, tre. 4, 5, 6, 7, dai ultimo, ultimo, ultimo, ah, perfetto, 30, fanno bene 30 per iniziare, più avanti facciamo 40, anche di più, ok, poi continua, iniziamo di capo,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 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, L ultimo 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 9, 10. Qualcantinuo. Uh. Meso burpees, meso burpi prepárate, 3, 2, 1, vía, va, Ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1 2 3 4 5 continua. No se muera más. Bracho, bracho. veinte vente. 2, tres, cuatro, cinco, diez. No se muera más cuando se muera más cuál continua eh, monta clipper 30 3 2 1 vía 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 sei, sette, otto, nove, ultimo dieci, uno, due, e scuote, trenta, trenta, trenta, Abro grande La Esquena directa Cuarto de frente. Que el ginocchio No supera la punta del pie 3, 2, 1 Via. 1, 2 Toco a 3, 4, 5 6, 7 10 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, tu ah, cuerpo te lo te Abdomen, abdomen, abdomen. Con 30, 30. Sí si va. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sette, otto, nove, dieci, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. ultimo dieci, ultimo dieci, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, uno in più, un altro, un altro, Ok, ah, ah, todo este esfuerzo vendrá pagado como digo yo. Si, ancora, no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. Ok, en este último se sentirá de più la fatiga. Tú no debes molar, più, no debes molar. Ok, prende un po de aria, prende un po de aria. Guarda, 44 años. 44 años. 44 años. Aunque tú puedes alcanzar un belísimo objetivo. Crea buenos hábitos alimenticios y esportivos y verás grandes resultados. Ok, vamos a fare Vamos a finir con 50 jumping ya. Jumping ya. Prepárate. 3, 2, 1, día. 1, 2, 3, 4, 5.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 8, 9, 10 in più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fai uh. il continuo. Messo burpee, messo burpee, messo. 3, 2, 1, via. Dai, dai, dai. dai. 1. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, mancano dieci, uno, due. 3 4 5 6 7 8 9 10 Okay. Se siente. Tres. Dos. Uno. Bien. brazo Uno. Dos. Diez. Uno. vamos, vamos Pablo, vamos, vamos, vamos, andiamo continuo. mountain climber. mountain climber. mountain climber. lo faccio de fronte, 3, 2, 1, via, 1, 2, 3, 4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 Estamos finalizando, estamos finalizando. No te dimenticare de suscribirte a este canal. Láchame tu comentario. Abro. Yo largo que la espalda. Toco a tierra. 3, 2, 1, vía. 1, 2, 3.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 Último Addome Madre de Dios ah, Dai, dai Córdoba Dai, dai, dai Soy fuerte Último 3, 2, 1 vía 1, 2 3 5 6 7 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ultimo 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 più 1 2 3 Ah Ah Sei forte, sei forte se lo hai fatto, sei forte. Sei forte se lo hai fatto. Complimenti. Complimenti. Complimenti. Un esercizio per uomini. Per donne, per tutti. Ah! Ah! Ai ai. Uh, grazie a Dio. Abbiamo finito. Abbiamo finito. Bene. Carico un poquito estanco pero es normal, es normal, ninguno te regala niente tú voy a vincere la copa, debes sudar, debes sudar, alzarte prima, expender eh, eh, de più, manjar sanamente, eh, estar atento con otras cosas que no son los altres, es así. si tu voy a un objetivo, debe empeñarte, sacrificio, disciplina, essere constante Gracias a todas las personas que han guardado este entrenamiento. Láchame tu comentario. Inscríbete a este canal. Gracias, gracias. De core, Pablo. Vamos a hacer un poquito de, de stretch. Un poquito de stretch si está. Ah, ah. Ok. Piego. Guarda, encrocho. Echendo fino en fondo. Me fermo, me fermo, me fermo ni. Me fermo ni. Cambio, cambio, cambio. Cambio. Perfecto, piego un ginocchio y echando lentamente, guarda. ¿vale? Cambio. Ok, gamba su, su la gamba. Cambio. Ok, en Importante, portar el talón al glúteo. Estando un poco en trato yo. Debo hacer un video de stretching, de flexibilidad. Ah, Estando un poco un po rígido. Debo mejorar, debo mejorar. Ok, perfecto. Movimiento del bacino. Giro, giro. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Okay. Piego el ginocchio Giro Cambio Ok Perfecto, un poquito de bracha Siempre la testa bracha En dietro Cambia de bracha Dietro Avante Una piccola presión del, del gomito Verso de T, verso de me, Ok, cambio. Encrocho. La espalda en dietro. Avanti. Subo en Yu. Muevo el culo Uno. due, Yu. Dietro. Círculo. Torno. Prendo un coche de aria. Ok. Per tutti. Miles y miles gracias. De cuore. Pablo